Porque, no, estoy confundido, el autor nacional es este. Celine ah, Heidegger. Celine, perdón. O Heidegger, ¿no? ¿no? No puedo dejar de leer, ni les diría a mis estudiantes, no lean jamás El viaje al fin de la noche, porque Celine era eh, pronazi, no inventen. Era pronazi y era horroroso que fuera pronazi, pero su, su obra es una maravilla. Y hay que ver lo mismo pasa en la investigación. Hay investigadores sociales que son unas ratas inmundas como personas. Sí, claro. Y que han, que han servido a los más oscuros intereses. Pues ahí está el, el lingüístico de verano, que recababa información antropológica y de todo tipo para la CIA, y con las peores intenciones. Y sin embargo, hay investigadores que eran de ese grupo nefasto. Que son grandísimos, que fueron grandísimos ¿no? y que dejaron cosas muy interesantes. Entonces, hay que hacer una revisión crítica de los antecedentes. O sea, el famoso estado del arte, estado de la postura, ¿no? Hay que conocerlos bien. Y para hacer una revisión crítica de los antecedentes, miren, ahorita ya se tiene la ventaja del Internet. Porque antes, mucho antes de que yo estudiara, por supuesto, porque yo soy mucho más joven, aunque Alejandro dice que es en el Calmecac que estudie. Este, Se hacían las bibliotecas, Habría que, había que ir a buscar a las bibliotecas y demás. Ahora uno tiene la maravillosa oportunidad de buscar Google Académico, hay un Google Académico, en y entonces puedes hacer una primera revisión de las cosas que hay más actualizadas relacionadas con tu tema. ¿no? No es que te vayas a quedar solo con eso, pero puedes empezar por ahí a juntar la información y luego empezar a revisarla para poder ver quiénes han estudiado tu tema, en dónde lo han estudiado, con qué perspectivas, qué propuestas han hecho, si hay conceptos que te sirven, si hay ideas que te sirven, sea porque las vas a discutir, sea porque estás de acuerdo, etc. La revisión crítica de los antecedentes es lo más importante, porque les va a permitir justificar mejor, les va a permitir plantear el problema, les va a permitir construir parte de su marco teórico, bueno, en fin, es importantísima la revisión crítica de los antecedentes. ¿no? Conociendo los antecedentes y habiendo revisado nuestros antecedentes propios, es decir, los famosos acciones, las certezas subjetivas, lo que nosotros como investigadores ya sabemos del tema, porque lo hemos vivido, porque lo hemos estudiado antes, porque hemos leído tales autoplanes, ¿verdad? Conociendo todo eso, entonces nosotros podemos plantear un problema de investigación. ¿Sí? El problema de investigación siempre, siempre, siempre, siempre tiene que derivar en una pregunta de investigación. Por eso les decía lo del orden de los protocolos, porque hay protocolos donde ponen la pregunta de investigación por quién sabe qué lado, desvinculado del planteamiento, cuando en realidad se plantea un problema para llegar a una pregunta de investigación. La pregunta de investigación detona la investigación. O sea, si no hay pregunta, no hay investigación. No hay sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es una real pregunta de investigación. Si ustedes no se preguntan verdaderamente algo, ¿para qué hacen una investigación? O sea, una investigación se hace cuando uno quiere responder una pregunta. O si sea, no hay pregunta, ¿para qué hacen investigación? Ahora, fíjense cómo en las tesis y en las investigaciones, no solamente en las tesis, ¿eh? porque les ha dado duro a los estudiantes, pero en realidad los investigadores, es LITRE, es doctorado, hacen lo mismo. Porque no hay formación en metodología. Hay muy pocos metodólogos. Entonces, en lugar de tener una pregunta y que eso justifique una investigación, suelen tener un tema. Y de ahí buscar una pregunta. Cuando bien los va. Y muchas veces suelen tener una certeza y entonces ahí hacer como que se preguntan hacer como que no saben y entonces volvemos a lo que les decía de todos somos genios, todos tenemos razón ajá, muy bonito pero no generamos conocimiento conocimiento se genera cuando hay una pregunta para la que no tengo respuesta y por lo tanto hago una investigación que me brinda algún grado de respuesta y entonces genere conocimiento ¿sí? por ejemplo si Claudia con el ejemplo de la, de, la, de la comunitaria. Si su pregunta de investigación hubiera sido, ¿acaso la policía comunitaria tiene una forma diferente de entender la justicia? Yo le hubiera dicho a ¿de veras necesitas hacer una investigación de doctorado para contestarte lo que ya sabes que es que sí? O sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Un axioma de Claudia, ahorita que recuerdo su, su investigación es yo sé que entienden de una manera diferente la legalidad y la justicia. Eso lo doy por hecho, no lo estoy investigando. Yo sé también que esa forma de entender la justicia y la legalidad no, no es bien comprendida por mi cultura. Eso ya también lo sé, lo doy por hecho, no lo voy a investigar. Yo sé que esa manera de entender la legalidad y la justicia ha sido condenada por el derecho hegemónico precisamente porque es hegemónico lo sé, no lo voy a investigar lo doy por hecho partiendo de eso ¿qué es lo que me pregunto? lo que me pregunto es ¿cómo puedo defender esta causa? ¿Cómo puedo defender la validez utilizando los propios instrumentos de la cultura hegemónica? Porque si utilizo los otros, no me hacen caso estos ¿No? Entonces, lo que hace Claudia finalmente es hacer una revisión y toda una justificación de cómo el mismo sistema eh, hegemónico tiene prevista esta posibilidad. Al menos en la letra entonces pues apliquemos ¿no? ¿Sí, me, sí me expliqué por ejemplo mi tesis de maestría yo decía, acaso hay pluralismo médico en Santa Mónica más la Sierra Alta de Hidalgo donde yo trabajé pues era una tontería porque yo desde niña me crié ahí y a mí me han curado cuanto médico tradicional se puedan imaginar entonces, ¿cómo no voy a saber que hay pluralismo médico? si lo vivo desde los tres años claro que hay pluralismo médico lo doy por hecho, no me lo estoy preguntando cuando yo me doy cuenta que hacerme esa pregunta para perder miserables tres años y acabar diciendo, sí, hay pluralismo médico era una verdadera atrocidad es que me meto yo a la investigación cualitativa y entonces cambia totalmente mi planteamiento y lo que yo hago es decir por supuesto que hay pluralismo médico de entrada ¿no? también sé que en este pluralismo médico hay un sistema médico hegemónico que niega a los otros eso también lo sé, no lo tengo que estudiar porque ya muchos autores lo han dicho yo los he leído, no me voy a hacer como que no los he leído ¿no? y también sé que el conflicto que hay entre sistemas, o sea, entre el sistema médico hegemónico y los otros sistemas es a nivel de los sistemas pero no a nivel de los usuarios y eso lo doy por hecho porque yo veo cómo la gente utiliza todo, tan es así que yo trabajaba con médicos, cirujanos trasplantólogos y llegaban con sus balines de, de agricultura en la oreja ¿no? O me, o me decían ay Tania, un trasplantólogo me acuerdo que era divino, me decía Tania Tienes que investigar por qué la gente prejuiciosa e ignorante, los testigos de Jehová, con esas ideas y creencias tan locas, poco objetivas, no dejan que haya transfusión de sangre. Y me lo decía mientras él tenía atrás un cuadrote que le habían mandado hacer, donde estaba él operando con Jesucristo abrazándolo. ¿No? Y yo decía, oh sí, claro, las creencias, ¿no? también poco científicos, ¿no? porque todos tenemos finalmente entonces plantear una investigación como la hace él pues ya es un error porque de entrada estoy planteándola desde el prejuicio estoy, plantea, estoy diciendo que los testigos de Jehová tienen creencias religiosas como si los otros no las tuvieran miren, no sé si religiosas pero dogmáticas tenemos todos incluso la ciencia la ciencia se funda en una idea dogmática en que la ciencia genera conocimiento eso no, es, no o sea el pensar que la ciencia genera un tipo de conocimiento científico que es más valioso que cualquier otro conocimiento es un doble no hay forma de comprobarlo, es una creencia de los científicos y pueden matar por ella ¿eh? o sea no crean que nomás el, la disparo los científicos pueden verdaderamente entrar en grandes conflictos si uno les dice que tienen creencias Hagan la prueba, así un día que no tengan nada que hacer, vayan a, a decirle a un científico así muy ortodoxo Oiga, ¿usted cree que tiene creencias? Bueno, no vayamos lejos, a Tesla, con todas las patentes, como lo atacaron, fue un ataque científico y uh -huh. lo censuraron, final. Así es Bueno, entonces, seguimos con el esquema, hacemos el planteamiento del problema, llegamos a una pregunta de investigación Tenemos una real pregunta de investigación en la investigación social cualitativa intentamos no utilizar hipótesis, porque las hipótesis cierran el curso de la investigación, es decir si yo tengo una respuesta a esa pregunta, así sea hipotética pues mi pregunta ya no es tan pregunta ¿Sí me explico? O sea, si yo puedo imaginar respuestas es una pregunta menos abierta que si de plano no tengo idea, lo ideal para la investigación sería no tener idea. O sea, el poder decir esto de veras de verdad me lo pregunto. ¿no? Entonces, en mi tesis de maestría, lo que yo me pregunté fue: ¿qué es lo que hace posible en este lugar que la gente utilice diferentes, diferentes recursos? Sé que los utilizan, pero ¿qué es lo que hace culturalmente posible esto? Y al abrirlo y no generar una hipótesis, es decir, yo no puse, yo no me puse a imaginar alternativas y al no usar hipótesis lo que me permitió fue encontrar respuestas que yo no hubieran imaginado porque ni pertenecen a mi, a mi esquema cultural aparecieron en mi campo cuando tú te preguntas algo realmente emergen las respuestas ¿no? cuando tú tienes una respuesta vas a encontrar esa respuesta en todas partes es un proceso natural ¿Sí? la investigación requiere de permitirnos ese vacío y eso es lo que nos cuesta más trabajo, permitirnos no tener todos los, los hilos agarrados, pues permitir que la investigación pase cosas, que nos cambien el rumbo, que se mueran los patos. No, no se habían muerto, ¿verdad? ¿eh? Que se fueran los patos, que no llegaron. ¿no? Este, Debemos chance no a la realidad, porque lo que hacemos con el... Con el sistema tradicional es como meter en el molde a fuerza la realidad y ahora se va a comportar como yo quiero. Eso no es investigación, eso es un ejercicio de control, básicamente. Después de que tenemos una pregunta de investigación sin hipótesis, esa pregunta de investigación surgió con los famosos presupuestos de investigación que son los axiomas y con el conocimiento anterior. ¿no? Entonces sí tenemos que preguntarnos, ¿cómo voy a resolver esta pregunta? ¿cómo voy a encontrar respuestas para esta pregunta? y ahí viene toda la parte del proyecto que empieza con los objetivos ¿cuáles son aquellas acciones concretas que yo tengo que alcanzar? ¿no? o sea, objetivo como el objetivo al que se dispara un dado. ¿no? esos son los objetivos ¿Qué pequeño, a, ¿a qué lugares tengo que ir? arribando o con qué tengo que ir cumpliendo para dar cuenta de este tema y responder a la pregunta esa es la razón por la que los objetivos se escriben en infinitivo ¿no? explorar, investigar, describir dar cuenta de ¿no? y la razón por la que nos tortura con el 1.1.1.1.2.3 ¿no? que es horroroso tiene que ver con que hay objetivos primarios y secundarios, o generales, o específicos, y que tienen que estar jerarquizados. Entonces, cada acción, por ejemplo, si mi primer objetivo, si mi objetivo primero es el uno, pues, hacer una etnografía del lugar, ¿no? es porque para dar cuenta del pluralismo médico en Santa Mónica Masla. Yo tengo que explicarle a la gente, a mis lectores, qué es Santa Mónica Basla. ¿no? Y ahí sí, tenganlo muy presente. No den nada por hecho. Explíquenlo todo. La gente, lo, los lectores no tienen por qué adivinar nada de lo que ustedes estén haciendo. Su tema es de ustedes y quienes lo saben son ustedes, pero la gente no tiene por qué saber dónde está tal cosa, dónde no. Entonces, no obvien nada. Porque tenemos la obligación de escribir para lectores que nos entiendan entonces si mi primer objetivo es hacer una etnografía de Santa Mónica Masla, dentro de ese primer objetivo el 1.1 va a ser ubicarlo geográficamente decirles dónde están ¿no? y el 1.2 va a ser, por ejemplo decirles sus características geográfico climatológicas y dentro del 1.2 tendré que poner cuál es la fauna y cuál es la flora dentro 1.2.1, 1.2.2. ¿no? Eh, como sugerencia, y me, y me van a amar de verdad, no cometan el error de tratar de escribir sus objetivos primarios y secundarios así en ese orden. O sea, no escriban 1, 1.1, 1.1.1. Porque yo les juro que antes de que lleguen al 1.1.1.6, ya se les hace un desastre y ya no saben cuál es cuál y cuál va dentro de cuál. Esto es, una, esto es un consejo muy tonto pero que verdaderamente es de valorar muchísimo escriban primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después 1.1 1.2, 1.3, 1.4 y después 1.11 etc ¿No? háganlo así en capas porque lo que tiene que haber dentro es las pequeñas acciones que me permiten llegar a la más grande y esas más grandes que me permiten llegar a la más grande ¿sí me explico? ¿No? bueno, después de los objetivos entonces nos vamos propiamente a la metodología ¿por qué pongo primero la metodología antes que el marco teórico? porque en la secuencia lógica uno primero tendría que obtener la información y después analizarla la metodología se refiere a las formas en las que obtengo información mientras que el marco famoso teórico se refiere a las formas en las que analizo información entonces es un error creer que uno puede diseñar cómo va a analizar la información si todavía no la ha obtenido una cuestión complicada, la investigación cualitativa no considera parte el proyecto y el resultado para nosotros la investigación comienza con la construcción del proyecto y probablemente nos llevemos más tiempo en construir el proyecto que en investigación propiamente dicha contrario a la mayoría de las instituciones que te dicen tienes dos meses para presentar el proyecto y dos años para hacer la tesis ¿no? o para hacer la investigación, esa es una tontería porque el trabajo verdaderamente de investigación es construir el proyecto la investigación es lo de menos si construiste bien tu proyecto, haces tu investigación tan, tan. lo difícil es construir el proyecto ¿no? y luego les dicen que en dos meses y en las instituciones educativas, si no lo hicieron en dos meses, ya los amenaza con... Les digo algo así, mala onda, con las instituciones. Digo, mala onda de mi parte. No les crean nada. Todas las amenazas no se las crean. Porque como necesitan egresados, no los van a sacar. Entonces no les permitan que los estén maltratando. No, sí, eso lo hago como pequeña reivindicación de mi caso yo creo que yo me dedico a esto precisamente para que para, para tratar de que otros estudiantes no pasen por lo mismo ¿no? estos, estos posgrados donde te maltratan, donde te amenazan donde te presionan, donde no te explican no, no es cierto, a final de cuentas una tesis terminada así la hayan terminado ustedes 10 años después la van a recibir, miren milagrosamente se van a solucionar todos los problemas no se dejen presionar y traten de hacer su proyecto lo mejor que puedan, porque en la medida que su proyecto esté bien hecho la investigación va a ser muy fácil y en la medida en que hagan una buena investigación ustedes van a resolver, van a tener una buena formación si permiten que los presionen sobre todo, me estoy refiriendo sobre todo a quienes están estudiando ¿no? o a las instituciones bueno, ahí está más difícil no dejarse te corren ¿no? pero si ustedes permiten que los presiones sobre todos los estudiantes cuando construyen las investigaciones llamadas tesis lo que ustedes están haciendo es permitiendo que les quiten la parte más importante de su formación una tesis se hace para formarse como investigador con una tesis nos tendrían que enseñar cómo se construye un proyecto y cómo se hace una investigación y cómo se da cuenta de sus resultados eso es lo que se tiene que evaluar en una investigación si la hacen a la y se va como sea me inventé una, la, la, no aprendieron lo principal ¿Sí? o estas instituciones donde, de ciencias sociales donde están quitando la tesis, error error, de veras error al menos si quieren formar investigadores claro, las están quitando porque lo que quieren es formar empleados ¿Sí? es distinto pero quien quiera ser investigador, opte por hacer la tesis, porque la tesis es la forma de enseñarnos a investigar. Eh, después de. ¿En, en qué iban? En la hipótesis, en. Metodología. Ah, en la metodología. La metodología, ahorita que hacía la pregunta el compañero hace rato, la diferencia entre el método y la metodología. La metodología en la investigación cualitativa es lo más importante de todo y comienza desde que nos planteamos la investigación o sea, para nosotros el método es todo el camino de la investigación desde que, nos la, desde que la imaginamos hasta que le ponemos el punto final ¿no? y la investigación es un proceso que se construye desde que la planteamos hacemos el proyecto, seguimos, hacemos casos, bla bla, bla bla bla la metodología es ese camino es la descripción de ese camino Imagínenlo como un mapa. Ustedes tienen que explicar cómo se plantearon ese tema, por qué surgió su interés, desde dónde, cómo decidieron agarrarlo, cómo entonces planearon tal cosa y entonces tal, y aquí pasó tal, y aquí se murieron los patos, entonces aquí, aquí, aquí para acá. Todo lo tienen que poner, ¿no? Nada más la lista de técnicas. En la investigación cualitativa es muy importante los criterios. No hay criterios válidos o no pero hay criterios ¿por qué tomo las decisiones que tomo tienen que ser explícitas? porque yo tengo, acuérdense, tiene que ser replicable yo tengo que mostrar el camino que seguí tiene que ser visible el camino que seguí en ese sentido la investigación cualitativa es una aportación metodológica también construimos método y lo ponemos ¿qué hace el sistema tradicional de investigación? hacer que nosotros nos inventemos un mapa y que luego tengamos que seguirlo a fuerza. Pero si no sabemos lo que hay. ¿no? El ejemplo clásico es, voy a hacer un mapa, le, te voy a dar una lana, te dice la reina a, a color, te voy a dar una lana para tu, tu incursión, pero me tienes que dibujar el mapa de por dónde te vas a ir. Oiga, pero yo no sé qué hay, no me importa, tú me dibujas y tienes que seguir ese camino entonces Lopo se pone a dibujar y dibuja ahí por ahí el caminito y dice yo me voy por acá y por acá y cuando se embarca y se va, se encuentra que en el camino que dibujó hay una isla ¿no? y entonces dice no, pues le tengo que dar la vuelta porque no hay manera de pasarle encima y le da la vuelta y se va y regresa y le dice la regla ¿seguiste el camino no? fíjese que aquí me encontré una isla y le di la vuelta a uno, te fregaste te fregaste porque el dinero yo te lo iba a dar si sí, seguías sí, el camino. Oiga, pero había una isla, no me importa. Eso es el conocimiento. Sí, de verdad. Te dicen, usted tiene que hacer un proyecto, imagina. Ay, no, sí, yo me imagino, voy a entrevistar a mi abuelita. Ay, se murió la abuelita, se murió, pues se pegó. ¿Qué haces? O te inventas que no había isla, ¿no? Nadie supo, nadie dijo, ¿no? todos los hacen los no, sí, tienes que ir por ahí, ¿no? O le haces otro mapa donde se aparece la isla y se lo cambias acá. O no se dé cuenta. O dices la verdad y te quitan la lana que ya te gastaste de más investigación. ¿no? Y te llevan cartas que le vamos a cobrar. ¿no? Y te ponen en el muro de crédito. O sea. La investigación cualitativa va construyendo el mapa en el camino y se vale borrar y no lo ocultamos. Y decimos, inicialmente nosotros creíamos que nos íbamos a ir por aquí, pero fíjense que cuando llegamos había una isla, entonces nosotros reportamos la isla. Es más, aprovechamos para darle la vuelta y poder describir lo que había ahí y luego cambiamos de rumbo. Parece mucho más razonable. Sin embargo, las instituciones son rígidas. O sea, explícale tú al CONASIT, por poner un ejemplo, pero son muchas instituciones, ¿eh? no, solo la, no solo el CONASIT. Explícale al CONASIT, por ejemplo, que aprovecharon. O sea, que está bien que haya aparecido una isla, aunque no estuviera planeado, porque aprovecharon para decir lo que viene esa isla y que eso también es conocimiento, Bueno, ahí les encargo, ¿eh? ¿En cuántos años le hacen entender al que ponen las palomitas? Porque además es eso. O sea, llega y entonces es 10 entrevistas palomita, oiga uno es no palomita, o sea ¿no? Fíjate, ¿no? no, hay este diálogo ni conversación. Poco a poco, afortunadamente, vamos humanizándonos en el sentido de cada vez es más posible encontrarse con una persona con la que dialogar y llegar a acuerdos. Bueno, la investigación cualitativa de entrada trabaja así, dándose chance con eso. Y la metodología la van a tener que escribir. Cuando uno hace el proyecto, obviamente uno proyecta. Pero en el camino tienen que ir regresando a este proyecto, y es este proyecto el que se convierte en el producto final. Lo van alimentando, le van cambiando, le van moviendo, etc. Y al final, el marco teórico referencial. ¿Por qué pongo marco teórico o referencial? Porque son dos cosas diferentes. Estamos acostumbrados a llamarlo marco teórico porque alguien se le pidió que tenía que llamarse marco teórico. Pero la mayoría de las investigaciones se hacen con un marco referencial. Porque estrictamente hablando, un marco teórico sería cuando una investigación se hace en el marco de una teoría. De antemano. No, no es que de verdad las palabras son súper importantes. Si, si buscamos las palabras podemos entender muchas cosas a menos de que te digan el arte de la cuestión o la cuestión del arte ya no sé este, un marco de, hay muy pocas teorías en ciencias sociales muy pocas teorías ¿no? pero las teorías que hay están acompañadas de sus propios métodos y uno no puede desvincularlas porque por eso ya logramos hacer una teoría entonces uno sí puede una, una sí puede decidir yo voy a hacer una investigación sobre la violencia en el marco del marxismo mi investigación de entrada es marxista porque quiero o ¿no sea, se vale porque considero que, es la, que la lectura marxista de este fenómeno es indispensable y porque aporta no solamente a mi disciplina sino a la teoría misma, a los estudios que se han hecho con esta teoría, perfecto entonces uno tiene un marco teórico hecho de antemano porque el propósito de nuestra investigación es analizar un fenómeno bajo la luz de esta teoría se vale por supuesto ahora pero si lo haces bajo la luz de esta teoría vas a tener que utilizar sus estrategias también de obtención de información metodológica no se vale que hagas lo que se te dé la gama ¿no? porque si te si te asumes dentro de una teoría ahí está el marco teórico para eso es entonces vas a tener que utilizar la cómo dialéctica la ah la dialéctica la del marxismo ¿El materialismo histórico vas a tener que hacerlo en, el mar... en el... la dialéctica y el materialismo histórico pero tiene una dialéctica ¿El sí este no puedes decir, ah, yo voy a utilizar los conceptos del marxismo, ¿no? pero, pero lo voy a hacer utilizando la idea nodal o el eje de la idea postmoderna, porque sale Marx de su tumba y nos jala más para ¿Por qué nada que ver? O sea, Porque, porque el, el discurso postmodernista casi casi se construye para contradecir el marxismo entonces uno no puede decir yo voy a yo voy a utilizar el concepto de plusvalía pero voy a utilizar a James Clifford no, espérate si tu marco es teórico tienes que respetar el asunto teórico ahora, la mayoría de las investigaciones no tienen un marco teórico sino un marco referencial ¿esto qué quiere decir? que utilizamos diferentes autores conceptos y demás para construir un Grupo de herramientas de análisis de nuestra información ¿no? que nos puedan servir para dar cuenta de un tema. ¿Se vale? Sí se vale. ¿Cuál es el límite? Conceptos de teorías ya establecidas. No se puede utilizar la plusvalía si no lo haces en el mapa de la por ejemplo. ¿No? Pero hay pocas teorías. Ahora, la última cosa que les tengo que decir del marco referencial y teórico, y ya para acabar. Eh, idealmente, uno tendría que poder elegir las, las herramientas de análisis una vez que tienes la información. Porque, como demonios, vas a saber qué tipo de análisis necesitarías hacer, ¿No? salvo en el caso del marco teórico que ya expliqué, si ni sabes qué información tienes. O sea, yo siempre les digo, te hacen ir a una cocina desconocida y te dicen, escoja usted un instrumento de cocina, y entonces uno que es exótico escoge la guaflera, ¿no? Y llegas a la cocina y te dicen, ahora haga huevo revuelto con su guaflera. Uno tendría que ir a la cocina y que te digan, haga huevos revueltos, y regresa y decida, ah, pues lo que necesito es un sartén en la teoría pasa lo mismo nos obligan a decir, es que voy a hacer no sé qué contar, pero si ni sabes qué te va a decir la gente ¿No? idealmente uno tendría primero que obtener la información y después decidir conforme a qué la va a analizar salvo en el caso de que la investigación haya sido planteada desde el principio en el marco de una teoría como les acabo de decir, en cuyo caso la intención es dar cuenta de un fenómeno a partir de esa teoría que es distinto al al, al objetivo de dar cuenta de una, de un fenómeno como tenga que ser pues no sin embargo la investigación cualitativa es flexible, entonces así como van a ir cambiando su mapa de la metodología y haciendo sus anotaciones y diciendo aquí me apareció una isla y aquí cambié en, la mar, en el marco teórico también se vale se vale decir, inicialmente yo pensé que tales autores me iban a servir, pero en tal momento de la investigación consideré que este autor ya no me servía tanto, entonces lo modifiqué o cambié esto, o ya no, ya no estuve de acuerdo con esto, o descubrí tal autor y entonces tal idea me pareció que cambiaba todo el rumbo en mi investigación, pero vale la pena, bla, bla. O sea, hay que describir también cómo uno construyó y cómo fue modificando y cambiando todas esas herramientas teóricas para el análisis. Eh, y creo que nada más así súper express el, el, lo que les di en la parte de atrás viene la parte de qué tendría que ver con el trabajo de campo les digo así súper rápido el trabajo de campo también tiene que organizarse, tiene que planificarse cuando uno decide hacer trabajo de campo, les dije la vez pasada lo mejor sería que uno fuera una primera vez nada más a ver desde cosas tan elementales ¿sabes? como ir a ver si vas a poder llegar porque tú puedes hacer muchos planes o sea, tú puedes decir no, aquí aquí dice que se hacen tres horas pero aquí dice que son 300 kilómetros no, en tres horas llegas en 300 kilómetros pero de unas curvas y unos abismos que no haces tres horas haces 18